Para este vendaje existen diferentes tipos de vendas, pero para la técnica que voy a explicar se utiliza vendas cohesivas de 2,5 cm o en su defecto de 6 cm dobladas por el ancho. Se inicia siempre de quinto dedo a primer dedo, la venda se desenrolla por debajo en forma de caracol. Se realiza una primera vuelta de anclaje en el empeine y subimos hacia el primer dedo por delante del empeine. En cada dedo se hacen dos vueltas de la parte interna del pie hacia la externa no hay que realizar excesiva fuerza y sobre todo vigilar que haya la mínima doblez al pasar entre los dos dedos al acabar las dos vueltas la venda siempre debe quedar entre medio del dedo vendado y el siguiente damos una vuelta en el empeine siempre en el mismo sentido para pasar por encima del empeine y vendar el segundo dedo y realizaremos la misma técnica dos vueltas en cada dedo y al acabar Dar una vuelta de empeño. Siempre acabando entre el vendado y el siguiente. Cuando realices el vendaje del cuarto dedo tienes dos opciones, o vendar el quinto dedo junto con él o no vendar el quinto dedo, que al ser tan pequeño no podemos vendarlo sin hacer daño. El vendaje finaliza con una vuelta entera en el empeño. Es muy importante que todas las vueltas que se realizan en el empeine queden bien repartidas y no hagamos muchas vueltas en una misma zona, porque podríamos generar un efecto garrote.